Buenas tardes, una vez más aquí en Café con Quijote y hoy tenemos un invitado muy extraño y muy extraño porque no tiene nada que ver con todo lo que venimos viendo en nuestro canal pero hoy tenemos a un virus, o sea, a un señor virus, un azote que todos estos años está, ha estado jodiendo pero vamos a hablar un poquito con él y que nos cuente su historia así que, buenas tardes COVID-19, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, Rodrigo? Bien, bien. Ahora con tiempo, la verdad. Ya después de tres años de mierda ¿eh? trabajando muchísimo, ahora bien, ahora bien, ahora muy bien de tiempo. Sí, ah, bien, bien. De hecho, estábamos hablando antes, ¿no? Ya, ya igual te tomas hasta vacaciones perpetuas, ¿no? La verdad es que sí, bueno, todos los coronas, ¿no? Eh, vivimos un poco así, al final el destino de cualquier eh, de cualquier corona es, es eh, trabajar poco, así que <risa> bien, me, me, me adhiero a esa, a esa condición, me encanta. Eh, bien, bien, esa, esa condición me encanta, pero mira, mi gran, gran pregunta que hago yo a todos mis invitados es siempre, eh, ¿quién era COVID antes de ser tan famoso, tío? ¿Qué, ¿Quién era? ¿Dónde empezó todo o dónde crees que empezó todo? Pues, pues yo, creo, yo creo que empezó todo en el reino animal, ahí en un mercado de China, yo estaba en un mercado de China, ahora la verdad que es muy, muy incierto mi, mi, ¿Sí? mi pasado, o sea, es muy duro vivir sin saber de dónde vienes, o sea, eh, todos más o menos sabéis de dónde venís, pero yo no, yo no sé si vengo del pangolín, de, del perro mapache, de los murciélagos, entonces yo era pues un residente del, del reino animal y... Vale. Y mi community manager pues era un tío que se dedica al mundo de la educación, del mundo ¿Vale? de lo social, y bueno, sí que es fan del humor, eh, necesita el humor para vivir. Claro, no, no, está claro, pero y, oye, y es verdad, o sea, después de tres años y no tienes ni idea de quiénes son tus padres. Joder, tío, Rodrigo, eso es muy duro, ¿eh? O sea, sí, sí. Estoy... No, no, no. ¿Tú ¿te acuerdas de Marco, la serie de sí, Marco? Que... Hombre, Entonces, lo ha llamado. totalmente. Yo ni, es, yo ni eso, tío, yo no sé a quién dirigirme, tío. O sea, el otro nada. día fue el día, el, el 19 de marzo, sí. fue el día del padre hace 10 días y yo no sé a quién dirigirme, a, a quién <risa> felicito. <risa> eh, oye, claro, claro. To to totalmente, o sea, totalmente, es, es, eh, es una jodienda, ¿eh? Ah. Na nadie ha empatizado con, es con esa parte y, bueno, lo entiendo también porque, bueno, lo entiendo. Hombre. Hombre, yo, yo creo que ahora porque está esto ya que te estás extinguiendo, pero yo creo que has estado en boca de todos, ¿no? Joder, hombre, bastante, bastante. La verdad que justo hace tres años, 29 de marzo, hace tres años. Imagínate cómo estábamos. Sí, sí. Bueno, a... cómo estábamos, cómo estaba yo y cómo estáis vosotros en casa. Sí, sí, sí, sí. Es verdad, por esta, por esta época, ¿no? Fíjate, me han pasado tres años. Tres años ¿eh? Pasa volando el tiempo, ¿eh? Sí, Paso sí, total, total, total. Y oye, y una, y una pregunta, o sea, ahora eh, tus inicios empieza todo esto y cómo de repente a tu community, ¿vale? Se le da por crearse una cuenta en Twitter y poner coronavirus. 19 Venga, vamos a reírnos un poco. ¿Cómo, cómo, cómo surge eso? Venga, ahora ahí hablemos ahí de, de cómo se gesta el virus en las redes. Es súper es poco, es súper poco pomposo. Es. es... Pues estaba en la cama, o sea, yo soy, yo, yo tengo una manía muy, muy chunga, bueno, dicen vale. los expertos que chunga, que es leer, coger el móvil antes de dormir. Justo vale. dicen que hay que hacer lo contrario, no tocar <risa> las pantallas antes de irse a dormir y menos el móvil. Vale. Pues yo en la cama me pongo con el móvil. Llevaba ya una semana, sobre todo con un colega, hablando de esto del, del, del coronavirus, ¿no? Decía, guau, la gente ya, ya había gente que ya empezaba a comprar papel higiénico, joder, ya, empezaba, ya empezaba a llenar la despensa y. Vale. Y es verdad que yo, te, yo, tengo, yo tenía otras cuentas de Twitter y tal, y bueno, es algo que, que bueno, que soy como... A mí Twitter me flipa. Me, es verdad sí. que tiene como todo un montón de esa parte negativa, ¿no? De, de los haters, de que no es la red social esta donde ¿no? el anonimato favorece sí. que la gente diga salvajadas, uh -huh. pero eso tiene cosas buenas también, ¿no? Entonces, claro. eh, no es nada no es súper chulo. Estaba en la cama y... y y sigo grandes cuentas, no sé si las conocerán, norcoreano, dios Twitteros, Sí, sí, hombre. Son cuentas de Twitter sí, sí, muy, sí. muy guapas, muy chulas. Yo, yo, yo también las sigo, ¿eh? <risas> muy, muy bien llevadas. Sí. Y decía guau, wow, vamos, molaría tener una cuenta así y tal. Y con esto del coronavirus, que está empezando a ser como muy mediático, es verdad que estoy en la cama y tal, no sé qué, y de vez en cuando pues te vienen frases de decir, o algún día a ver si creo una cuenta así y tal, no sé qué, y de repente dije, hostia, tío, pues, pues no hay ningún virus. O sea, eh, es muy difícil crear cosas que no estén creadas, ya, no, no claro. yo, sé, yo tengo esa sensación, yo ahora me pongo a pensar sí, de sí. que abriría una cuenta de algo que no se haya creado y no se me ocurre claro. y en ese momento dijo, hostia, pues de virus no va, pues total, voy a probar total todo el mundo está hablando del coronavirus, va, pues voy claro. a probar y ahí empezó todo, y ahí empezó todo, y eso también facilitó las cosas porque al, te, al ser un personaje que no estaba creado, o uh -huh. sea, no hay virus hablando pues es como muy fácil, tienes como es como un territorio virgen, no entonces claro. pues con eso tire para adelante Joder, pero eh, está claro que diste en el clavo porque se te fue de las manos, ¿no? Totalmente, sí, pero ahí, mira, eh, ok, a que los contenidos pudieran estar bien, pero ahí se juntan mil factores, tío, la pandemia. O sea, es histórico, tío, claro. esto eh, es eh, todo el mundo hablando de esto, todo el mundo en las noticias, luego todo el mundo en casa, es decir, hay un montón de factores que influyeron y que esto es suerte al final en que eso se fuera de las manos, pero sí que es verdad que al principio decía, joder, tío, pasaban cosas muy gays. actualizabas la página y de repente crecías 15.000 seguidores, le dabas a refrescar otros 15.000, esto la primera semana era una locura, y decía, claro. no puede ser Ah, eh... porque a, a día de hoy, ¿cuántos seguidores tienes? Ahora estoy en 900.000, ahora te diría que está pasando al revés, muy gotas pero claro, entre que creo pocos contenidos que la claro. pandemia ha pasado, está ahora retrocediendo un poco, de hecho estoy bajando claro. pero también yo necesitaba descansar también te lo digo, eh o sea claro. Al sí, final, sí, sí. Ese, es, muy, es muy divertido. Me lo he pasado súper bien, pero he acabado hasta la polla también. <risa> ahí, llega un momento <risa> que dices... Joder, te sentías como responsable de tener que publicar cosas. La gente te escribía, oye, que no sé qué, oye, que no sé cuántos, oye, mira, ¿qué ha pasado esto? Oye, tal. Y, claro. y ahora ya llega un momento en el que también necesitas descansar un poco. Claro, ahora, ahora hablaremos un poco de eso porque, a ver, una cosa. Tú creas la cuenta, eh, empiezas ahí y, de repente, claro, te empiezan a llegar mensajes y mensajes y mensajes, ¿no? Sí, la verdad es que sí, de todo el mundo al... al la prim Los primeros días, sobre todo, ahí sí que me lo recuerdo. Eso sí que fue divertido desde la cuenta, ¿eh? Sí. Y porque además todavía todos la pandemia no la teníamos como un peligro. Claro. En todo como... Bah, cacha, claro. claro. Como no, de hecho, pues, eso... no pasa nada, ¿no? Claro. claro. de hecho, eso es lo que permitió que la cuenta creciera, porque si tú la creas, cuando claro. ya la cosa está fea, la cuenta no hubiera tenido mucho sentido y nadie, claro. nadie hubiera dicho, hostia, digo nadie va a seguir una cuenta de una pandemia que está matando. Peña. Claro. Pero como todo pasó antes, se, se permitió eso. Y recuerdo que conforme iban anunciando la llegada del, del virus a los diferentes países, eso era muy gracioso. Entonces, la gente me escribía diciendo, oye, que ya has llegado a Colombia, eh, di algo. Oye, que ya estás en, en Brasil, di algo. Oye, que ya estás en Venezuela, tío. No vas a anunciar que estás en Venezuela. Por las comunidades autónomas de España también. Yo recuerdo que se iba anunciando el primer caso. en, en Los últimos fueron en Murcia, lo recuerdo. Valencia, no sé qué. Entonces, esa etapa era graciosa. Y la gente te escribía diciendo, oye, tío, que ya has llegado aquí y no has dicho, no lo has anunciado. Hostia. Entonces te mandaban las noticias. Y esa etapa, era, yo la recuerdo como muy graciosa porque además todavía no sentimos... No claro. teníamos la conciencia del peligro real. que, que, que, que Bueno, bueno, coño, que bueno de, de, de, to, de todas maneras, eh, en España somos unos cachondos y nos gusta reírnos mucho. Es verdad que luego cogió el tinte este, pero eh, yo creo que tu cuenta sirvió porque... Yo me acuerdo que empecé a seguirte y le hablaba con aquí con sí. Raqueleta y dice, oh, este tío es un crack me muero de la risa, tal, no sé qué y, y era todo como ya que eras el avance y el ejemplo de, de, de para darle altavoz a la pandemia, ¿no? Sí, fue así, la verdad es que un poco luego conseguí, conseguí o conseguimos o, o bueno, darle un poco la vuelta al tema de decir, bueno, coño, pues vamos a hacer difusión, vamos a hacer claro. un poco ¿no? de divulgación claro. eh, con el papel del malo, bueno, el villano, no, el malo en este caso, expresa uh -huh. sus debilidades, expresa lo que no le va bien, y lo que sí le va bien, oye, pues si hacéis fiestas clandestinas, esto al virus le va bien, claro. eh, si no te pone la mascarilla, si la llevas en el codo, pues le va de puta madre, claro. si no, si haces todas esas cosas, le va bien, entonces al final era una manera de divulgar las medidas, yo intentaba decir, bueno, pues vamos a intentar hacer esa divulgación, también con el humor, porque al final también es verdad que, que coño, que el humor... Eh, es verdad que hacerlo público es más complicado, pero los, todo el mundo que tiene un trabajo complicado, incluso tal o yo que tengo un trabajo que a veces, que tú conoces, ¿no? que sí. tengo un trabajo, tenemos un trabajo un tanto complejo tío, el humor descarga, macho, o sea que decir si, dejadlos <risa> en paz, ¿no? que ya hay suficiente drama, déjame que me ría un rato claro, no, Con no respeto eh... a la gente que lo pase mal, ¿eh? por supuestísimo claro, no, no, eso está claro, porque eh, así como antes has hablado en Twitter, al principio sería mucho cachondeo, pero luego habría un momento que tendrías a mucho hater, ¿no? Mucho hater, por supuestísimo, pero mucho ofendidito, mucha gente que te dice lo que tienes que hacer, eh, ¿no? Con tu cuenta, no, mira, esto mejor déjalo. Oye, mira, no, es muy fácil. Tú me silencias, me bloqueas y ya está. Y no vas a ver nunca más ningún tuit mío. Si es que es así de sencillo. O sea, ves sí. al revés, pero dejar déjala, déjala a la gente, ¿no? Es decir, no es como, eh, yo qué sé, ¿no? A mí no me gusta el cine de terror. Pero yo no le voy a decir a la gente. Pues, no hagas cine de terror oye mira tío, pues a mí no me gusta pues no lo veo si no me gusta este tipo de humor pues no lo sigo si no me gusta este tipo de contenido pues no lo veo pero dejarnos en paz no es en plan claro. y, y luego yo creo que con esto Rodrigo y es verdad que ahí yo eh, pero porque porque soy así pues dejé ver mi ideología, ¿no? El virus, claro. pues tú políticamente se... se no, pues oye, sí. el, el, era un virus de izquierda, pues era claro. chino, comunista, el, tío, el rojo, muy rojo. Entonces, no pasa nada lo dejó ver porque a mí me da la gana, ya está. Yo era su community manager y yo, yo decidí lo que quería hacer y se acabó. Entonces, ahí ya todavía fue peor. Ahí claro. ya todavía fue peor. Obviamente, la gente ya le dejó de hacer gracia no por eso, sino porque no era de la ideología que tal. Que eso también es paralizarlo, ¿eh? Sociológicamente, esto a mí... Fíjate. Me da para pensar porque dices hostia, tío, si no somos de la misma ideología no nos podemos reír de algo, o sea, un chiste o sea, ¿sabes lo que te quiero decir? yo sea, sí, si sí, sí. no pienso, o sea, pero si, si realmente yo la mayoría de veces eh, no sé la ideología que tiene el otro no sé a quién vota, y claro. me puedo tomar un café me puedo reír, puedo salir de fiesta, me puedo ir a cenar y, y no, pero, pero fíjate cómo somos, pero bueno, yo qué sé eso, es así, Entonces, pero bueno y a día de hoy tengo muchos haters y mucha gente que claro, a, ¿no? el tema de la política y la polarización hace que haya mucha claro. gente que te diga lo que tienes que hacer con tu cuenta Claro, pero a ver, una cosa, eh, esto, yo no sé si conoces tú lo que es un poco el copywriting y demás, porque claro, sí, tú al, al llevar el, el contenido y todo eso, esa es una es una forma de crecer y de viralizar, bueno, nunca mejor dicho, o sea, un virus viralizando es, correcto. es, es anecdótico, <risa> pero claro, es polarizar, ¿no? Y tocar un poco las narices para que todo el mundo comente, y yo, mira este jodido, encima, con tu cuenta, ¿no? De mira este jodido que se está riendo de que ha contagiado a fulanito y tal, y tú, bueno, sí. ahí, dándole caña. Sí, esa es la es la máxima en publicidad es decir da igual da igual si hablan mal de ti lo importante es que hablen no que es un claro. poco algo así yo no lo hice con ese objetivo eh, también te claro. lo digo pero la verdad que yo no estaba pendiente de esas cosas claro. pero, pero bueno eh, yo qué sé pues yo soy así pues, pues sí pues lo hacía lo hacía un poco así no para generar debate la verdad que a mí o sea mi intención no era jamás eh, molestar a nadie aunque se moleste gente pero claro. la intención no es esa pero bueno, sí, crítica social y política, pues sí, porque al final la cuenta era un poco satírica y la sátira no deja de ser un poco eh, la crítica a través del humor, ¿no? Pues, hombre, claro. eh, yo qué sé, eh, pues eso, Oye, pues criticar y un y poco además, a la clase política. Claro, y además es lo que dices tú. Eh, llegando a tener que yo creo que llegaste casi al millón, evidentemente no le puede gustar a todo el mundo. O sea, tienes que gustarle a muchos y a otros muchísimos que no. Y entonces tienes que estar expuesto a eso y que te repale. Es que es razonable, ¿cómo lo vas a gustar a todo el mundo? Es que no pasa ni en la vida real si <risas> Tienes ¿no? tiene 20 compañeros de trabajo y seguro que no le gustas a todo el mundo. Pues imagínate sí, claro. entre un millón de gente. Es decir, que al final eso es algo lógico y que es de naturaleza humana, no pasa nada. Claro. Ahora, yo no le digo a la gente lo que tiene que hacer con sus contenidos, pues para mí tampoco. Claro, ¿No? sí, sí, sí, ¿no? Y una, un... la gran pregunta es de... Eh, porque claro, tú lo llevabas tú todo solo, ¿no? Sí, sí que tenía, tenía mis, mi familia, ¿Sí? mis amigos, tal no sé qué. A veces sí que... Por aquello de intentar no pasarte, de no pasar ciertos límites por el momento delicado, porque claro, había un momento mucho como sí que me decías, oye, mira, he pensado en publicar esto, ¿qué os parece? Entonces ahí un poco, sí que te daban un poco como de veredito y me decían, hostia, tío, aquí se te está yendo un poco la pinza o no te metas, <risa> no te metas aquí. Algún tweet borré, de algún tema de, de, bueno, de Mahoma, me acuerdo, con, con el tema que el oh, del ostras, profesor sí. francés, aquel que decapitaron. Sí. Y ahí Ay, sí que. Eh, un, una, una persona muy cercana me dijo ya tío o sea vale muy guay que reivindiques pero tío nah, tampoco hace falta no que te la juegues no, o sea, no, ahí, sí, ahí, ahí sí ahí te lo hubiera jugado eh si sí te lo hubiera jugado no no y Uf. lo publiqué lo publiqué y me dijeron y me dijo tío borralo por favor bórralo, que no quiero sufrir sabes y, y y sí sí lo borré lo borré, lo borré. Ostras, pero claro, pero me refiero que llevabas tú toda la cuenta tú solo y tal, porque sí. el, nivel, el nivel luego supongo que de gestionar semejante cantidad de gente, ¿cómo, cómo lo hacías? Pues Era claro, complicado. Te puede, te puede molar Twitter, pero tienes que saber. Bueno, sí, es lo que te decía. Acompañaban muchas cosas, Rodrigo. ¿eh? O sea, quiero decir que al final yo, no sé, yo me quito un poco de o sea, en ese sentido me quito mérito tío. Había, todo, había un montón de factores que favorecieron que la cuenta creciera y que todo eso fuese así, sí que es verdad que había cosas de gestión que mi hermana, por ejemplo me ayudaba, no creé una cuenta de correo electrónico vale. de tal, no sé qué, pues los correos electrónicos, todas las demandas que llegaban ahí tal, no sé qué, sí que las gestionaba ella porque yo no podía claro. es decir, es verdad que ahí podían llegar 30 o 40 correos electrónicos al día, de peticiones de entrevistas, de no sé qué es verdad que hubo una vorágine Claro. De gestión que en, la, en lo que son los contenidos de la cuenta sí que me podían dar alguna idea, oye Mario, ¿se te ha ocurrido publicar algo? En me pasaban noticias, oye Mario, igual esto esta noticia eh, valdría la pena hacer alguna cosa uh -huh. y, y todo eso pues sí que me ayudaba gente, gente cercana. En los contenidos al final, pues bueno, sí yo podía preguntar y tal, y, y, o preguntaba alguna idea, oye, se os ocurre algo con esto y tal, y a partir de ahí pues luego yo validaba, pero la gestión de la cuenta, digamos, sí, fue mía, tío. Claro, de hecho, de hecho, claro, tú estabas sobreinformado. En cuanto pasaba algo de referente a ti, tú serías de los primeros que alguien te diría por Twitter o por donde fuera, oye, eh, ¿estás enterada de esto? O yo qué sé, cuando llegaste y dices, ala, ya estoy en la monarquía o en la casa, la casa real. Ya, ya llega a la casa real, pum, y dices tú, hostia, ¿cómo, cómo se ha enterado. O sea, ya llegará ahí. ahí pum. O sea, cosas simultáneas, ¿no? Instantáneas. Tú... Es eso justo sobreinformadísimo, de hecho a veces saturaba, o sea, quiero decir, por eso te digo, yo creo que ahora estoy saturado, ¿no? Un poco, claro. pero claro, si, no te, si tú no lo habías visto, si yo no lo había visto, alguien te lo enviaba, ¿no? Claro. Eh, el tema de las noticias, esa parte que has dicho era otra que recuerdo muy divertida, cuando, cuando, no, cuando la gente estaba bien eran los infectados ilustres, ¿no? Esto era, <risa> era, era, ¿no? Cuando se infectó Cristiano Ronaldo que subía vídeos tal, lo de la monarquía <risa> o políticos y tal... Esa parte era muy divertida porque daba como, para, para, daba como muy, muy para jugar de yo estoy dentro de él y puedo contar cosas que en realidad no son, me las estoy inventando, pero puedo contar que estoy ahí, ¿sabes? Claro. Y, es, y esa parte la recuerdo también como muy divertida y, y hacía que te lo pasaras bien siempre y cuando... Eh la persona no ocurrirá peligrosa Claro, claro. No, no, claro, que en eso has tenido suerte, ¿eh? porque si llegas a decir, bueno, ya estoy dentro de Cristiano, a ver qué tal la fiesta al fútbol. Sí. Y la palma, o sea, se crucifican. Claro, pero ahí, claro, ahí, totalmente, totalmente. Pero, por ejemplo, hay casos, por ejemplo, Esperanza Aguirre sí. de, se infectó y ahí, por ejemplo... Eh, estaba bueno, ingresada, antes dije, me espero, o sea, no voy a hacer nada, porque al final tal. Y ahí sí que cuando se recuperó hice algún tuit y tal, y no sé qué. Pero Pe Esperanza Aguirre es, es, es Superwoman, tío, es de acero. O se ha caído en helicóptero, tuvo cáncer, eh, tuvo un atentado en la India, ahora el virus, y nunca le ha pasado nada, tío. Ya, tío, es, es claro, sí. no, no, la verdad que absolutamente es una superheroína. Sí, no sí. Sé qué, no sé qué le quitará la vida a esta mujer, pero. <ríe> bueno, pero. Una mutación, una mutación tuya. <ríe> a ver, a ver, a ver. Sí, sí, no, no, pero la tía resiste, eh. ojo. No, no, no, pero que, pero que es verdad que, claro, que tú te esperabas un poco a ver la tendencia para decir, bueno, voy a ver si la suelto la gracia o no, porque si no la puedo liar mucho, ¿no? Claro, claro, y yo creo que luego hay personajes parodiables que se permite la parodia y personajes que no se permite la parodia. Claro. Eh, eh, no sé, no entonces al final dependiendo de quién fuese y dependiendo del, del estado de salud pues hacía bromas o no hacía bromas. Pero bueno, claro. el cristiano que iba subiendo vídeos en casa en su gimnasio nada ¿no? no sé qué, pues podías hacer bromas. Hombre, claro, o sea, sí, sí. Cristiano, oh. Cristiano sí que no, no, no, iba, no iba a afectarle, está, está sí. bien, está bien. Claro, o del Boris Johnson, ¿no? Eso también, ah, ¿sí? porque el Boris Johnson estuvo jodido. Sí. Pero está, él estuvo muy jodido, sí, sí. Estuvo, muy, estuvo en la UCI, pero, sí, sí. pero claro, el tío llegó a anunciar que él no iba a hacer confinamiento, y que la población se preparase para que familiares suyos murieran. Claro. Entonces, un responsable político que dice eso, pues hombre, nos estás dando permiso para que. Eh, claro, para meterle se... caña a meterte caña, tronco, que estás así porque bueno, claro, es por tu responsabilidad claro, de hecho Inglaterra fue de los que dijo va nosotros cero medidas, que la gente sin mascarilla, que haga lo que quiera y tal claro, para adelante, que... luego cuando había mil muertos al día, rectificaron pero, claro. pero esta gente al principio él lo dijo, él dijo literalmente prepárense porque familiares suyos morirán pero sí, sí, sí, sí. Pre prevalece la economía y nosotros no vamos a cerrar tuvieron que rectificar porque de hecho de no haberlo hecho ya, ya, ya ha sido una escabechina pues imagínate si no si hubieran cerrado claro. oye ¿tú crees tú crees eh, que la gente realmente te hacía responsable de cosas que pasaban tío ¿en qué sentido? como responsable o sea, yo que sé que responsable o sea que la gente es a veces tan crédula de, de que has contagiado a tal o ha muerto fulanito de COVID y, y capaces de, ostras, te has cargado a este, cómo has hecho esto, tal. O sea, de la gente que yeah. dice realmente que tú eres la, el verdadero culpable de que haya pasado esto. O sea, o que hayas infectado a alguien o la culpa de los males, por decirlo así. Ya, yeah. bueno, había gente que personalizaba. A veces me llegaban mensajes que eso, eso también era muy divertido y no sabes... Claro, a veces dices, me estás o sea, estás siguiendo el juego... Claro, o, o, a eso me refiero. O, o estás en un pleno delirio pensando de que el virus eh, piensa, habla y dice cosas de verdad y elige cosas, ¿no? Es, es un punto... Claro, en claro. Había gente había gente que me decía por favor no infectes a mi familia, ¿no? Y dices, ¿me lo estás diciendo en serio? O, o tal. Eh, hay, hay, hubo, hubo gente, hubo un estudio de la Universidad Huberta de Cataluña que hicieron sobre mi cuenta precisamente con esto que tú comentabas claro, antes eso, ¿no? de, del storytelling, sentido. ¿no? del, del contar sí. historias ¿no? y tal y no sé qué. Y decían que una, de las, que una de, las, de las cosas que había permitido mi cuenta era que la gente se podía desahogar y que era como algo que no se había tenido en cuenta, y decir, coño, pues he entrado a Twitter e insulto al virus, ¿no? Porque decir, al final lo estamos pasando mal, vale. pero, puedo, pero puedo ir allí, insultarle y hablar y tal y no sé qué, y que había un punto como, como, como de desahogo. Hostia, no lo sé, había, a mí me llegaba mensajes mensaje, Rodrigo, yo quiero pensar que la gente era capaz de saber que eso era un virus y que... Eso, eso no, no piensan, tío, y no hablan. Bueno, eso te iba a decir yo, porque yo en su momento sí que leí que había sido un estudio de caso de tu cuenta en la universidad, de, de, de cómo eh, tu cuenta estaba permitiendo eso, ser un altavoz, ser un medio de descarga y demás, ¿no? O sea, eso, ¿cómo se siente? decir, madre mía, claro, ya, sería es la noticia de, bueno, ya estoy en la universidad, ¿no? Correcto, ¿no? Y, y, y majísimos eh, participes, O sea, me, me hicieron entrevistas la gente del estudio. Joder, es un orgullo, tú imagínate, ¿no? Claro. La Universidad de Ciencias de la Información está haciendo un estudio sobre cómo una cuenta parodia se convierte en esto que tú decías, en altavoz de la pandemia, en una cuenta ¿no? de divulgación. Claro. Y cómo, bueno, pues ayuda a difundir cosas y ayuda un poco, pues con el humor también, a, a, a que la gente un poco se desahogue, ¿no? Y, y joder, pues eso, pues orgullo y. Y la verdad que también como algo muy guay. de hecho, les aprobaron los estudios, se ha publicado en revistas de investigación, se han hecho papers. Es decir, que sí, sí, sí, como algo muy chulo. La verdad que guay, joder. Yo flipaba Me escribían pastas movidas y decía, pero tú sabes quién soy yo, tío. Te de verdad, pero yo no le dedico a nadie. En serio, es esto que dices, tío. Sí, sí, claro, te pasan cosas así que es mezcla entre orgullo y decir... chica de no Síndrome del impostor total. Claro. Que sí yo sí, sí, sí. no valgo para esto. ¿Cómo puede ser? No, no, no. Claro. No, no, total, total. Y claro, a, a ver, cuando empiezas a crecer tanto, tu referente de las cuentas de Dios o etcétera, tal, claro, o se amorran ahí contigo y a empezar a dar el juego todavía más, ¿no? Claro, ha habido muchas cuentas conocidas, esta gente que son... Eh... Tanto Dios título como norcoreano que he podido hablar con ellos ya a nivel personal sí. y tal, y no sé Que son gente majísima y tal. Sí. Y sí, gente, yo que sé, pues muy famosa, ¿no? Cuando te empieza a seguir gente tipo Buenafuente, Berto Romero, gente a la que tú admiras sí. y tal, y no sé qué, y dices, coño, me... yo que sé, ¿no? Encima, hasta esta gente, y dices, joder, esto mm. mola, mola un montón. La Mónica Carrillo también me seguía mucho el rollo, la presentadora de Antena 3, tal. Sí, sí, sí. Y era como muy, era como muy... las conversaciones con ella eran como muy divertidas, ¿no? De, de, del humor y tal, y no sé qué, y bueno, está, la verdad que eso, pues es, es muy guay, es muy guay. No, no, claro, y bueno, y también, yo no sé si, claro, eh, ¿te llegaron a escribir políticos, famosos si y demás? ¿Te escribían por mensaje en plan de cosas de preguntándote, no preguntándote? He hablado con alguno, había gente que te escribía, he hablado con alguno, me escribió eh, algún humorista también muy potente que de repente no veía su mensaje y le decía, oh, coño, me ha escrito... Yo qué sé, ¿no? tener como se llama, escrito yo es Luis Piedraíta, ¿no? Por ejemplo, sí, que es vale. otro tío al que yo admiro mogollón, Joder, sí. ma, que es un, es un puñetero genio, ¿no? Y de repente sí, sí. te escribe a decir, tía, me encanta tu cuenta, ¿no? Y dices, ¡oh qué maravilla, ¿no? Que a este tío le guste, que a este tío que yo admiro le guste, lo que yo hago es una maravilla. Qué con bueno. políticos también, con algunos he, he hablado, eh, eh, yo que sé, me entrevistó Buena Fuente por teléfono también. Que ¿Ah, fue, sí, uf, Buena Fuente te entrevistó por teléfono. Por, por teléfono un día, te di una entrevista por ahí al principio de todo. Vale. Cuando todavía eso, cuando todavía la cosa, o sea, venía el virus, pero bueno, quiero decir, buena fuente todavía hacía el programa con público, es decir, era esa ya. etapa, hay como unos 15-20 días donde todos nos estamos riendo de esto, sigue sí. la vida normal, eh, y entonces bueno, sí, pues la cuenta ya estaba creada y ya tal, y entonces sí, sí, eh, me, me entrevistó una entrevista por teléfono, nada, 10 minutos, así, pero también como Ajá. muy divertido todo, sí, sí, muy guay. No, no, claro, claro, y luego, claro, ya llega la pandemia, se empieza a poner la cosa seria, pero tú no bajas el ritmo, tú dices, bueno, ya que estoy aquí, lo que dices tú un poco de conciencia y a destapar las barbaridades que haga la gente, ¿no? Sí, y ahí te lo planteas ahí dices, "Buah, ¿qué hago, eh? Ahí de repente el primer día que nos encierran, el segundo, de hecho, escucho varios programas de radio y tal y no sé qué, el Basté, por ejemplo, ¿no? En Racuno escuché, uh -huh. me pasaron audio y decían, "Bueno, vale, ok, esto es un drama, pero no, no podemos tampoco venirnos abajo." Se puede seguir haciendo humor, se puede seguir haciendo eh, este tipo de cosas. Y luego al final da igual, Rodríguez, Al final es algo natural. Todo el mundo hace humor, claro. todo el mundo se ríe de, de, de ¿tiene un, no? el humor negro sí, a sí. una gente, a un no a, a, a mucha gente le gusta. Claro. Eh, quiere decir, pues al final dices, pues oye, tío, pues para adelante, ¿no? Al final, yo qué sé, si, si la gente no quiere, pues que no lo siga, ¿no? Es en plan al que no sí. le mole, te apague. Eh, está claro, en pandemia dijiste otra cosa, no, pero tiempo voy a tener. Tiempo voy a tener, claro, todo el <risa> día en casa. A mí me sirvió también un, un me sirvió un poco también para drenar, claro. El decir, bueno, mira, pues tengo tengo una tarea, ¿no? Eh, uh -huh. Diferente que me entretiene también y es estar un poco al día de esto y, y ir hablando como este, como el virus, el malo, soy el malo, pues bueno, pues me ha tocado ya está. Claro, y oye, y una pregunta así un poco peleaguda, pero claro, eh, en tu entorno y demás sí que pilló covid y alguien murió o estuvo jodido y entonces dijiste, Ostras, Ahora sí que no. Yo tuve, una, tuve un par de días tuvimos eh, eh, mi madre vive sola tuve a mi hermano, sí. nosotros a mi hermano lo pilló en el peor momento es decir, eh, justo como por esta época, no es decir, sí. eh, primera ola uh -huh. pico de primera ola eh, sí. mi hermano eh, eh, vivía, bueno, vive en Barcelona y se vino a vivir con mi madre sí. por aquello de que no estuviera sola vale. y de repente mi hermano se empieza a encontrar fatal con todos los síntomas de, del coronavirus vale. pero mi hermano muy, o sea, estuvo muy jodido, pero era esa época en la que no había EPIs, no había PCRs, es decir, claro. fue, al, fue, a, fue al ambulatorio, le, le vieron que tenía un punto en el, en el pulmón, es decir, eh, en principio había una neumonía uh -huh. y le dijeron el protocolo es que te vayas para el hospital y fue al hospital y le dijeron para tu casa, tío, es que no hay camas aquí. Claro. O sea, para tu casa, entonces en esa etapa es verdad que fue la más chunga, fue de incertidumbre mi madre no se llegó a infectar pero mi madre evidentemente es vulnerable es mayor vale. uh -huh. y, y esa etapa, eso, ahí pasamos cuatro o cinco días, además eh, es verdad que yo a través de la a raíz de la cuenta y luego porque tenemos amigos de la familia que había médicos vale. y, y, y teníamos ahí eh, un médico que nos dijo, mirad, si lo pilla tu madre por edad, tu madre no, no va a entrar en una UCI es decir, eh, era un poco lo que llamaban la medicina de guerra. Vale. Hay, respira hay respiradores limitados. Eh, tu madre por edad está descartada. Se le va a poner el respirador a alguien eh, más joven. Porque, claro, había. Guay, ¿se, sí. llegó, se llegó a ese nivel. Yo, yo se fíjate. llegó a ese nivel, Rodri. ¿Sí? Sí, sí, sí, sí, se llegó a ese nivel. Y esto nos lo dijo un médico de eh, pues la entonces... familia que estaba en un hospital y decía. Eh, claro, es decir, si, si había, no sé. Eh... Sí, uno de 80 años y uno de, claro. de 45, salvaban a él de 45, porque el ya, ya había vivido. Obviamente, ¿no? obviamente, obviamente. Y eso es lo que, que en Twitter salió y en redes salía, ¿no? Es lo que se, los que se denomina un poco medicina de guerra. Es decir, uh -huh. ¿no? cuando hay una masacre de este estilo, hay que decidir a quién salvas y a quién no salvas, a quién le atenúas para que no sufra, así de claro, ¿eh? O sea, sí, así sí, de claro, sí, sí, claro, sí. y, eh, y a quién pues le, le conecto el respirador y le doy la oportunidad de vivir. Claro. Y ahí, bueno, pues ponderas qué opciones hay de vivir y, y tal. Pero esto, Rodri, y este es un tema ultra peliagudo, sí, sí. es lo que pasó en las residencias. Lo famoso claro. de las residencias. El claro. protocolo aquel de sí. no desplacéis gente a los hospitales. Claro. Y la gente, los ancianos, murieron en las residencias en condiciones claro, inhumanas. Claro, por eso. Hostia, no, no. Claro, porque, no, porque alguien dijo, no los traigáis que no hay sitio en los hospitales. Ya, ya, ya. O sea ya. que esto va relacionado un poco con esto. Con lo cual, volviendo al tema... Sí, eh, había esa, había, eh, tuvimos esa preocupación, luego amigos eh, cercanos, familiares muy cercanos, por suerte, yo no he tenido uh -huh. eh, nadie que haya, que haya fallecido, y, pero bueno, no sé, eh, dicho esto, un poco que tampoco es como defenderse, yo utilizo el sentido del humor siempre, claro. y tenido, sí, sí. es decir, mi, mi padre tuvo una enfermedad gravísima y de vez en cuando pues hacías un chiste, no pasa nada, es decir, claro. y en los tanatorios se cuentan chistes, no pasa absolutamente nada, es decir... Eh, Hacer un. que, que si, si tú te puedes permitir hacer humor en ese momento, te puedes permitir reírte, pues eso que te llevas. Es decir, que, sí, que ya tenemos momentos suficientemente tristes. Sí, no, no, está que, claro. Sí, fíjate, nos nosotros. Nosotros, yo creo, mi, mi hermano mediano. No, mi hermano, sí, el mediano. Eh, lo pilló antes de que, como tu hermano. Seguramente antes de que nadie supiera ni que era el, el COVID. Eh, antes de que empezara todo, se puso malísimo dos semanas, pero ya luego se fue y ya nada, porque supongo que sería. Súper resistente, vete tú a saber, porque ni se curó ni nada, no le pasó nada. Y mi mejor amigo también le pasó todo lo que luego eran los síntomas de perder el olfato, cagalera, fiebre, tal, le pasó eso justo un mes antes de que empezara el boom y ya ha sido súper resistente y ha sido inmune durante toda la pandemia. Claro, o sea, bueno. in increíble y yo, y yo lo pasé, ah bueno yo, fíjate, yo por curiosidad porque me fui de viaje y digo, ah voy a hacerme el este y dije, oh no, era positivo y, pero a mí no me pasó nada, estuve dos días pero ni fiebre, ¿eh? Na nada de nada y ya está y bueno. mi hermano nada, y mi madre y mi madre nada, cero mi madre, sí. ma siendo de riego como la tuya, se encerró y no salió de, de o sea, no, no salía ¿eh? yo creo que se tiró un año y medio, perdió la voz de no hablar con gentes bueno. Ya ves, ese ya es otro ves. tema que, claro, eso a mucha gente ¿no? le afecta a mogollón, ¿no? También el tema de de no, de, ¿no? La, la pérdida de relación, la pérdida no. de actividad, mogollón, ¿no? De gente mayor que ya no ya es no. solo, hostia, no es no, no el COVID, es decir, coño, a la gente mayor al final no perder actividad eh, wow. a determinada edad, eh, coño, pues es un, es un lástima. Bueno, ¿y los, es ¿y, los, ¿y los niños? Lo con, mismo. Con, lo mismo. Con, con la mascarilla y mi hijo, por ejemplo, papá, he quedado con mis amigos en el Fortnite, eh... <risa> eh, para ver un concierto digo, ¿cómo con concierto en el Ford? sí, sí, aquí vamos a ver un concierto del grupo no sé quién, digo, ¿pero es serio? sí, sí, sí, quedamos digo, eh, pues nada, hijo mío pero, queda bueno, o sea, a, aún... lo que, a lo que quiera, ¿no? pero que, que es muy fuerte, ¿eh? Y aún gracias, ¿no? De, de que las tecnologías sí. nos han permitido estar conectados con cosas. Claro, claro. No que te podías ver aunque sea así, ¿no? Por un zoom. Claro. Oye, tío, algo es algo, ¿eh? O sea, quiero decir, eh, eh, no sé, yo pienso en otras pandemias de otras épocas, ¿no? O esto en otra época donde no tienes móvil, donde no te puedes hacer una videollamada. Claro. No, y que al final puedas estar en contacto con, con la gente. Joder, bueno. macho, si no hubiese sido un drama. Sí, sí, de hecho, muchísimo oye. peor. Claro, de hecho, luego, claro, todo lo online se vino arriba con el boom este incluso le vino bien al planeta. Y entonces, eh, el libro, como de Pera. repente eh, te llaman para hacer un libro? Que, por cierto, aquí lo tengo, ¿eh? Muy interesante, ¿eh? Aquí para que la gente lo lea porque es muy gracioso. <risa> sí. Claro, claro, es, es, muy, es muy tú, es muy tú. Entonces, sí, claro, claro, claro. Y entonces, ¿cómo, ¿cómo te dicen, tío, vamos a escribir el libro? Y, ¿Y cómo te lo toma? decidido hasta que me estás contando? Pues es un poco lo mismo que te decía antes. Eh, Estabas en la cama con tú el, sabes el quién móvil, soy. Yo. ¿no? ¿no? No, no, Pero es en <risas> plan, ¿pero tú sabes quién soy yo? ¿Cómo que escribo <risas> el libro? ¿Pero qué dices? ¿Cómo voy a escribir el libro? Nada, me escriben de la editorial ARPA, me escribe uno de los socios, Álvaro, que es uno de los fundadores de, de la editorial, es una editorial pequeña y tal. Vale. Y, y, y me dice. Un poco la frase viene a ser en plan, tío, eres muy gracioso, tenemos que escribir un libro de lo que sea. Entonces, a partir de ahí es un poco eso en plan, tío, pero que, pero tú no, eso no entramos en el rollo de pero tú sabes quién soy yo, ¿verdad? Que sí, que sí, que tal, que no sé qué, eh, y a partir de ahí se gesta un poco todo, ¿no? Eh, luego entra el proceso que es también un descubrimiento de lo que implica, de cómo funciona el mundo editorial, eh, de lo que implica hacer un libro, de cómo funciona el mercado, de lo que implica ser autor. Eh, de lo que implica hacer una promo de un, claro. de un libro, eh, de un montón de cosas, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, es un proceso que, que, me, que me pude permitir eh, porque tuve, tuve tiempo también por otras circunstancias personales y demás, uh -huh. eh, pero es, es algo súper chulo también, ¿no? Que te planteen algo así y el trabajo, sí, el trabajo luego con las personas, es chulo, que fue, fue muy divertido y yo me divertí mucho con... Con mi, con mi editor y con mi coordinador editorial, porque claro, escribir un libro de esto claro. es muy gracioso, elegir los memes, los temas, eh, no que te validen el texto, ¿no? eh, o el coordinador editorial, con esta con esto me, me he reído muchísimo. Luego también un proceso casi también a veces eh, terapéutico no y, y personal claro. de decirle, tío, no se me ocurre una puta mierda sobre este tema, ¿no? eh, joder, de, de verdad, o que te digan... Sí. Mario, eh, eh, estas dos páginas son una mierda, tío, las tenemos que quitar porque. No, esto pasa, claro, al final entra claro. en el proceso de eso. Y, y es guay hacer todo ese. O sea, está el proceso de escribir el libro, que es muy divertido. Es también un poco como inquietante, ¿no? Es decir, le gustará a la gente, no le gustará, le gustará lo que le estoy pasando a mi editor, no le gustará. Eh, pero claro, si, si, la persona, si las personas con las que lo haces son guays y, y tal, es, es un proceso muy divertido y yo me lo he pasado muy bien haciéndolo. Ah, y bueno, y la, ¿tú, ¿tú has hecho toda la investigación de documentación de las diferentes enfermedades o virus y tal? ¿O ya sabías o te lo pasaban o buscabas tú? ¿Cómo, cómo lo hacías? No, no, ahí, ahí fue una fase de documentación, tío, es una fase de documentación, es decir, sí. bueno, vale, vamos a hacer un libro de pandemias, no Estás uno, vamos a hablar de otras eh, pandemias de la historia de la humanidad, Vale. y ahí tiene un proceso de documentación que eso sí que es verdad que es un poco farragoso ¿Sí? pero bueno tío ha sido como una especie de bueno pues yo qué sé no de, de, de estudiar y de y de aprender algo algo nuevo que también me genera curiosidad no es decir que al final bueno eres si hay temas que te generan curiosidad a mí todo el tema este de, no de, de los virus de la medicina de tal de todo esto pues algo que me, que me resulta interesante no me hubiera puesto a hacerlo así por mi cuenta Claro. sin más, pero que tampoco me parecía algo de decir, ¡juá qué pereza, tío, ¿no? ¿Y, Entonces, y, bueno, guay. Y tu curiosidad, porque en el libro, viendo ahí los pantallazos de... ¿Tenías en serio un grupo de chat de enfermedades, tío? Que es la gripe española, el... el es... la... Todo eso, tío, ¿eso es coña no, o es verdad? No, no, no, claro, ahí, no, claro, para el virus es verdad, pero claro, es muy gracioso, quiero decir, cuando nos imaginábamos esto con Diego, con el coordinador editorial, nos meábamos de la risa, decíamos, claro. tío, un... Todo el mundo tiene grupos de WhatsApp, tío, por las grandes pandemias tienen que tener un grupo de WhatsApp. Y... y, y no, claro, claro, ya tenían su, su grupo de WhatsApp y ahí se mandaban sus... Pero le, pero le pues le le hiciste, se mandaban le hiciste fotos de claro, editorial. Vale, vale, claro, claro, claro. Claro, es claro. que es cachondísimo, claro. Y claro, bueno, claro. y todos los personajes de Twitter también, los hiciste tú. Claro, claro, eso se creó todo, tío, claro sí, sí. Ah, claro. ah vale, o sea que se, vale, o sea que no eran cuentas reales Eso no es real Vale, lo que haces todo en la real. editorial Claro, es que no, no, es que las conversaciones son para mirarse de la risa Sí, claro, claro, todo, todo pero claro, todo, todo ¿no? Pues la, los virus y las bacterias pues tienen Pues hacen lo que se hacen en todos los grupos de WhatsApp Mandarse noticias, <risa> claro, de, claro. de política, <risa> se mandan chites Fotos de otros virus desnudos, ¿no? Es decir, que al final sí, es sí, un poco sí. lo que pasa en todos los grupos de WhatsApp Claro, claro. Y, <ríe> claro, claro eh, fue, pero todas estas cosas cuando haces reuniones un poco de... Eh, claro, esto mucha gente me lo pregunta por curiosidad, yo lo explico porque a mí me parece, es decir, a mí esto me, me entusiasmaba, ¿no? Decían, vamos a hacer una reunión de, eh, de creatividad, ¿no? Y a mí eso me encantaba, claro. ¿no? Y claro. te juntabas ahí cuatro personas, ¿no? Tres personas de la editorial y yo, y era una lluvia de ideas de gilipolleces tío. Claro, era de, de, de, la subnormalidad más claro. grande. <ríe> Y eso, claro, hay algunas que no tienen ningún sentido, pero otras son muy divertidas y de ahí emergen ideas muy graciosas. Y esas sesiones son pues, claro, te, te, te meas. Claro. No, no, no. Es que, es que me estoy imaginando ahí los tres. Venga, va. Yo hago de Gripe Española. Venga, yo claro. de, de VIH. Venga, yo cuando están de... de... ¡Buah! Ya llegó el que se cargó a Freddy Mercury. Bah, no Exacto. sé qué yo digo, madre, mía digo, tío? Es que, digo, que ahí, digo, claro, claro. tiene que ser una risa constante, o sea, totalmente, y dentro de, de, del humor total. Totalmente, totalmente. Y además, es muy gracioso porque es muy surrealista, virus hablando, tío. O sea, pero por otro lado, es muy gracioso porque se pueden, es lo que tú dices, ¿no? Lo de Freddie Mercury, lo de... Claro. Han estado en gente y eso te claro. da para hablar de la gente, ¿no? Y es muy divertido. Claro, porque lo... Claro, a través del virus personalizas a gente y puedes hablar como lo que has dicho tú, guau, wow, como estoy dentro de este, pues ahora hablo como si fuera yo y ya claro, está. Exacto, Exactamente, ¿no? Me decía, eh, estoy dentro de Cristiano Ronaldo y lleva tres horas delante del espejo, ¿no? Un poco eso. <risa> Todo el mundo sabemos que es, que es muy presumido, ¿no? Y entonces era como verosímil por un lado, claro. pero por otro lado, claro. Pero claro, eso lo puede decir el virus porque está dentro de Cristiano Ronaldo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. O pásame la contraseña del, del wifi, ¿no? Cuando estabas en, yo qué sé, ¿no? en la ¿eh? oye, pásame la contraseña del wifi. Bueno, pues no sé. Daba un poco el juego, el, todo el juego este, que era como muy divertido. Es que buenísimo. Oye, y por cierto, claro, ya que estudiaste los grandes virus de la humanidad y tal, ¿cuál te ha parecido brutal? O, o de decir, o sea, yo soy un bebé, o sea... Yo, so, yo no soy nada comparado. Claro, claro, El ébola, o sea, todos ahí hay virus que son, brut, o sea, cojonantes. ¡Acojonante! El ébola tiene una mortalidad altísima, ¿no? Sí. O sea, nada, ¿no? Yo soy, es... soy un teletubi, ¿no? Al lado, de, claro. al lado del ébola. <ríe> sí, soy un teletubi, o sea, con la Sí, claro, la transmisión del coronavirus y la letalidad del ébola... Claro. Eh, igual no estábamos haciendo tú y yo aquí este Zuma. no, no. Basi básicamente no creo, ¿eh? O sea, no, no creo. Claro. Y, y, y claro, también es verdad que te das cuenta de que estamos en un periodo todavía... Eh, muy prematuro para saber qué va a pasar con el COVID o qué, o qué secuelas, no ahora estamos un poco con peña que tiene secuelas claro. yo que sé, el VIH se tardó mucho no en, en sí. saber, uh -huh. además el VIH tío te contagiaba si no sabías que te habías contagiado, claro. es decir, empezabas a saberlo cuando empezabas a tener síntomas bastante jodidos entonces claro, el VIH claro, a, ya... a día de hoy no tiene vacuna ¿eh? o sea, el VIH no. ahora parece que sí, o sea, hay una fase ya bastante alimentar hay... sí, bastante experimental. avanzada Claro, tío, pero tú fíjate, ¿eh? yo me vi documentales del VIH, sí. a ti te decían que tenías VIH y te decían que te ibas a morir, o sea, claro, tú padre, sabías te que te ibas uno, a morir, bueno, claro. no, no, es decir, en el momento que te decían, oye, eh, eh, has dado positivo en VIH, tú ya sabías que te ibas a morir, o sea, es decir, ya era una cuestión de tiempo, pero te ibas a morir, coño, eso era muy heavy, esto con claro. el COVID no ha pasado Claro. Es decir, el COVID, tú pillabas el COVID y bueno, pues la mayoría de la gente que lo ha pillado no le ha pasado nada grave. Hay gente que tiene secuelas graves, uh -huh. hay gente que sí que evidentemente ha muerto, sobre todo gente mayor y, y vulnerables y tal, pero hostia tío, el VIH, el ébola, la gripe española también tío, que fue un Me brote parado. que hubo, que le llamaron española y no era española, era porque... Sí, sí. Porque aquí no nos jugábamos nada, era la la, la, guerra, la Primera Guerra Mundial, sí. y como aquí no nos jugábamos nada y no tal, pues la prensa española que hizo, pues vamos a hablar de la gripe, ¿no? Como no tenemos guerra, claro. pues hablamos de la gripe. Entonces sí. por eso le pusieron gripe española. Y no, que la gripe española sí que se cargó, pero una barbaridad de gente. Sí, la sí. gripe española era una cosa muy. 40, 50 muy, muy, de 40, sí, sí, y, sí, sí, y mataba a Peña de 40 a 50 años. Claro. Eh, gente sana, completamente completamente sana, y era porque la reacción del sistema inmune al virus era tan heavy. Eh, eso es lo que te mataba. Bueno, claro. eh, aprendes cosas eh, flipantes, eh, Rodrigo. Ah, sí, sí, si, si, realmente. Re realmente, yo te digo una cosa, eh, y que no se lo tome la gente a mal que no esté escuchando, pero eh, tú crees que, o sea, yo a veces le decía, digo, el Covid, digo, sí, es mundial, ha sido es increíble todo el mundo encerrado en el mundo, pero no ha muerto tanta gente de Covid como, como se, co como otras enfermedades como la gripe española y demás, porque luego es verdad que luego se llegó a un punto en el que cualquiera la palma decía, era COVID, es COVID, es COVID. Y digo, no, sí. es COVID, o, o no. O sea, que la enfermedad existe y ha muerto mucha gente, pero luego yo miraba cifras y digo, joder, digo, pero si muere más gente de infartos. Sí. No sé. Sí. Yo es no, que yo no. Sea, yo no sé las cifras exactamente de entre. O sea, ahora mismo la verdad que. Eh, entre infectados y porcentaje de, de infectados que han fallecido, uh -huh. pero probablemente sea inferior que, por ejemplo, los de la gripe, los de la gripe española, ¿no? Claro. Es decir, que al final no ha sido una pandemia tan dura en ese sentido. Claro. También yo creo eh, y esto es así, tío. Y al final yo también había mucho humor de esto, ¿no? De los negacionistas, que ese es otro melón, ¿no? Sí, buah, ese es un melonazo. Tan fatal de la cabeza, tío. Estáis fatal, o sea, pero, pero, pero tronco, ¿de dónde sacaste estas movidas? O sea. Eh, y es decir, que al final la ciencia no es lo mismo hace 50 años, 100 años, claro. que ahora, tío, la ciencia ahora, joder, me ha una vacuna en 10 meses. Hay quien tiene dudas con eso, ¿no? Con el tema de la claro. vacuna. Mira, pero... en, eso, en eso, bueno, mi, eh, mi hermano pequeño es experto en malaria, que lo sepa. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Sí, sí ¡Oh, sí. qué grande, tío! Es ah, él, es, él es científico y es experto en malaria y, claro, y él decía que la malaria mata a muchísima más gente... De que el COVID y de niños de 5 años. Eso, esa es la clave. La, la malaria claro. mata a gente, a embarazadas y a niños, tío. Claro, entonces. También, y, Pero, no ¿qué pasa? Que, no, que no, no le da tanto bombo y tal y que se parizaba. Pero él, él lo reconocía, que decía que lo que había hecho el COVID por la ciencia era cojonante, lo que dices tú, eh, que a nivel mundial todo el mundo se pusiera de acuerdo para en 10 meses sacar no una, sino 10 mmm, variantes diferentes, con sí, sí, cierta vacuna. cantidad estudios y demás, eh, era sí. muy fuerte para que, que hubiera estado bien, que hubiera seguido en continuidad, al igual que el COVID, para todas las demás enfermedades, ¿no? Pero claro, que sí. el, el, la unidad científica sí que... Decir, joder, es que eso es una maravilla. Pues, pues sí, pero, pero al final ha sido así, Rodrigo, porque los países que económicamente... Claro. Están bien, ¿no? Europa, es... Estados Unidos, les es interesaba. Claro. Es decir... La malaria va a seguir igual, yo siempre digo en claro. broma, ¿no? lo de la malaria eh, en tono de humor y un poco de sorna, que no es humor, es crítica, es decir, no, lo que pasa en África se queda en África, F, ¿no? F, lo, F, lo que pasa allí no nos preocupa. F. Pero ahí, ahí mueren niños, claro. eh, mueren embarazadas. Eh, claro. Quiero decir, la vacuna de la malaria, hay una vacuna que no dura mucho, no. Eh, que el porcentaje de gente que se inmuniza, o sea, que el porcentaje de inmunidad, fíjate, la del, la del COVID tenía como un 90% no de protección. Sí. La, de la malaria creo que es alrededor del 40%. Tu hermano lo sabrá muchísimo mejor, sí. pero creo que, creo que va por ahí. Eh, es menos, decir, ¿no? que al final se investiga muchísimo menos. Es decir, el dinero que se ha puesto y luego por otra claro. razón porque todo el mundo sabía que esta vacuna se iba a comprar masivamente. Claro, no, la no, malaria, si... no sabemos si se van a comprar. Claro, sí, de hecho, a ver, te cuento una anécdota. Mi hermano ahora estuvo en Mali, o estuvo llevando el doctorando de un médico de Mali y le preguntaba, oye, ¿y el COVID ahí? Dice, ah, allí no hay COVID. Y dice, ¿cómo? Es que, que es lo dice, de menos? No, no, cada vez dice, no, no, allí no hay COVID. Y dice, bastante tenemos con lo nuestro para decir si es COVID o no es COVID, pues uno menos. O sea... Si es que no, no. Eh, así en la vida, así lo llevamos y mira, eh, post-Covid post o neumonía, si es claro. que nos da, igual, nos da igual, ¿sabes? Pero, no, pero si, si, claro, eh, allí la, la gente pues tiene que comer, ¿no? Es decir, y eso, más fun, eso fundamental. Pues, es fundamental, sí. decir, es decir, es una necesidad eh, muchísimo más básica, entonces claro, eh, es una cuestión de eso, pero bueno que al final... Bueno, pues ha investigado porque, sí. porque había dinero de, de por medio, no se engañó. O sea... Hombre, claro. Hombre, y porque, eh, vamos a hablarlo en plata, porque afectaba a los países ricos. Así Correcto. de claro. Por eso, por eso. Por eso te o sea, digo. Así de claro. Básicamente, básicamente. Sí, sí, Pero, sí. Claro. Tal cual. Pero bueno, y oye, y hiciste el libro y demás y ya, claro, ahora se ha ido apagando todo un poco y, y ¿en qué limbo situación estás ahora de decir, ¿estás ahora qué hago yo con mi vida? Bueno, tengo primero desc descansar y desconectar, que me, vale. está, vin me está viniendo bien. Vale. Tengo un proyecto de un segundo libro, lo que pasa que es verdad que yo ahora no tengo tiempo. Es lo que te decía, el, el primer libro, circunstancias personales me permitieron hacerlo, pero es que ahora mismo eh, yo no, no tengo tienes. tiempo de hacerlo. Luego es verdad que ahora también eh, escribo para algunas marcas, es decir, eh, hago trabajo de community manager, es decir, vale. me ha dado la opción de que haya marcas que me han dicho, oye, eh, tío, eh, ayúdanos con las redes sociales de, de nuestra empresa, y en esos también estoy. Eh, Qué bueno. Y, y ahora, pues tengo dudas de si hacer un rebranding, que se llama, es decir, si sí. cambiar el COVID, es decir, si vale. es decir, oye, pues eh, con el juego aquel de que los virus mutan, pues la cuenta de Twitter puede mutar perfectamente, ¿no? Oye. Eh, a otra cosa, encaja, encaja, sí, sí, de, sí. encaja a la perfección. Eh, por otro lado, hay gente que me dice, ya tío, pero, pero tú has creado el coronavirus en sí, ya es una marca que, que, aunque, que aunque no esté ahora eh, vigente como lo ha estado, uh -huh. tío, esa es tu marca, ¿no? Eh, claro. eh, joder, no la abandones, ¿no? Sigue con eso porque es verdad que el virus sigue existiendo y ese es otro planteamiento, es decir, bueno, yo puedo opinar de todo exactamente igual porque el virus claro. existe, no claro. está erradicado por lo mm. tanto y pues, bueno pues yo qué sé hoy por ejemplo ¿no? he eh, escrito sobre lo de Ana Obregón no sé si has visto hoy el sí, tema no, bueno no, no he visto eh, justo antes de esta, de la entrevista estaba mirando una noticia y un email de un tío que sigo no sabía nada y me he quedado un poco flipado de decir, vale Buah. bueno esto está grabado y cuando se, cuando salga tal pero, pero sí. el gran tema es Ana Obregón sí, eh, sí, sí. Eh, 68 años y, y dice bueno hay quien dice no la gestación subrogada y tal, bueno, en definitiva, aquí hemos hecho un tuit que, que el del virus opina de eso, pues, porque qué no va a opinar, de, claro, de, no va a opinar de, de eso, no? Y bueno, yo decía que yo qué sé, si se pueden comprar niños, pues ¿por qué no hacer un renting, no? Y ya a los cuatro años los vas a devolver y te ya es que, pillas que, otro eh. nuevo. Realmente es, que eso, realmente es que eso es heavy porque lo, lo he leído de plan, de va, tengo 68, he perdido un hijo, pues me compro otro. O sea, así de claro, y dices tú, hostia, es que como se toma la gente eso, es un melón gordo, eh. Bueno, ahora está abierto. Es un tema ahora ya, ya es debate nacional esto, o sea, se ha convertido en debate nacional porque eh, hay hay hay elementos que hacen que todo el mundo hable de eso y claro. ya ha ocurrido, ¿no? Porque además, yo lo veía y decía, pues, pero estáis fatal, o sea, la tía ha salido hasta en silla de ruedas como si hubiera parido ella, ¿Eh? la sí, sí, de... sí, sí, sí, la ha le... sacado de la clínica en silla de ruedas como si ella hubiera parido y de decir, le he no sé, tío, yo después de lo de Miguel Bosé, o sea, entre sí. Miguel Bosé y ahora Nabregón, te diría, ¿eh? O sea, la cosa no pinta bien, ¿eh? Vamos no, no, a peor, no. tío, ¿eh? No, no, no. O sea, Totalmente. que nos encerraran, en, encerraran en casa otra vez igual nos vendría un poco bien, ¿eh? O sea, <risa> no, no, no, no es, sé, tío, entre está, eso, puti... O sea, yo qué sé, Putin, eh, no sé, están pasando cosas un poco, yo qué sé, tío, igual, igual otros tres meses en casa no nos vendrían mal. No, no, no, no, bueno, tú, tú te estabas inventando cualquier cosa para mutar y seguir ahí, <risa> coger tiempo libre y escribir tu segundo libro. ¿eh? Ahí Oye, está, ahí y, está. Y, el segundo, y el segundo libro, si ¿sí se puede saber de qué, cuál era la idea, si ¿Sí me das exclusivo. No lo sé, ¿Y ¿No, no lo, lo sé, ah, ah, no vale. lo sé. Iba, iba, estábamos pensando hacer algo de salud mental. Vale. Ah, la pues, salud oh, mental, tío, vale. es un tema que está como muy reventado, o sea, está oh. muy fatal. Estamos fatal sí. como sociedad, tío. O sea, bueno, sí, sí, eh, sí, sí. nos vendría bien terapeutas para todos. O sea, eh, sí. entonces era un tema para intentar también tratarlo con, con un poquito de humor, de, de, de, de cómo estamos como sociedad. Vale. De intentar también, que ahí sí que puedo hablar un poco desde, desde mi profesión, ¿no? Sí. Eh, uh -huh. eh, un poco, pues, qué es lo que vemos, cómo lo vemos, qué pronosticamos y qué, qué tal. Eh, sí. Pero es lo que te digo: hubo una temporada también en la que me empecé a agobiar y vamos a empezar a hacerlo. Eh, eh, y le dije a la editorial, tíos, eh, necesito un tiempo, ¿no? Eh, claro. En esta relación necesito un tiempo, bueno, pues para poder, eh, joder, porque, porque eran como una saturación de cosas y y ahí estamos, tí, nos estamos dando un tiempo, eh, ya, vere, ya veremos qué hacemos, no lo sé. Vale, vale, bueno, pero, joder, si tienes ahora también, aparte de tu trabajo, eh, llevar eh, las, las marcas que estás llevando de community es, eh, o sea, sin ser tú, o sea, no hablando como COVID, ¿no? O sea, hablando. no, no claro, país, claro. ¿no? Yo hablo por las marcas. Entonces, bueno, eh, intentas, yo no tengo mucha idea también. Me ha apoyado en gente, ¿no? Pero bueno, intentas establecer un poco una estrategia y a partir de ahí coges una línea editorial. Vale. Esto tú que sabes de copywriting, ¿no? Claro. Pues un poquito coger sí, un poquito sí, sí. una estrategia, un tono, tu mm. línea editorial como marca, y a partir de ahí, pues ir aprovechándote un poco. Yo, ¿no? De, de yo ya. creo que al final una de las cosas que funciona mejor es poder hacerte eco siempre de la actualidad y Entonces las marcas me han permiso también pues, hacer un poquito de humor, hacer algún meme dentro vale. de, de tal, que creo que es lo que están haciendo muchísimas marcas ahora, es claro. utilizar el humor, es decir, sí, sí. esto es un poco al final, yo siempre lo comparo con la tele y hablando un poco igual de que yo me estoy metiendo en un terreno del que yo soy un ignorante, vaya por delante y no tengo formación, pero, eh, coño, si te ponen solo anuncios en la tele, no en la tele cuando te, solo te ponen anuncios, tú los anuncios los quitas, al final... Tú te quedas por el entretenimiento. Entonces, Lo que hacen ahora las marcas es crear contenidos para entretener a la gente claro. y de vez en cuando te meten, eh, te meten por su cuña publicitaria de, de su producto. ¿no? Esto lo ha hecho muy bien Kentucky. Lo has visto, pero Kentucky tiene un community manager que ah, ha Kentucky bueno, perfectamente... El community de, de Kentucky es muy crack también. Bueno, es que es una agencia de publicidad lo que hay detrás. No es un tío. Claro, ya me, Son me, un me, montón de gente, peña claro. que están allí currando en esta una estrategia. Claro. Yo creo que excelente. Es decir... ¿A qué público nos dirigimos? Nos dirigimos al público joven. ¿Quién va a Kentucky? Pues la gente claro. joven, los claro. chavales, ¿no? Y han, han sabido crear memes que atraigan a ese público, tienen un millón y pico de seguidores en la cuenta, ya. donde estoy creando todo el día memes con el abuelito, ¿no? De, de, de, de Kentucky, claro. pero de vez en cuando te digo, tengo el cubo de, de pollo a dos euros, pam, Y entonces, antes tenías un público objetivo, una cuenta que la seguían. 100.000 personas o 50.000 personas ya tienes un millón y pico, con lo cual las probabilidades de que ese cubo que tienes una oferta no sí, sí. compre un montón de peña, sí. pues está. Entonces, claro. esto cada vez más marcas lo están haciendo y tú lo ves, sí. casi todas las marcas tienen ahora esa historia. Claro, lo que pasa es que yo, ves, yo hago un poco más por... Eh, aparte, las redes están guay, pero yo soy más por el email marketing, ¿vale? Porque... Uh -huh. Si tú tienes un... Y esto lo hablamos mucho en la gente del copywriting y demás. Eh, tú puedes tener eh, Twitter, Instagram, TikTok... Lo que sea, ¿no? Pero no depende de ti. Y si mañana Twitter... Elion eh, Moore, dice que... Si no está verificado y en vez de pagar... Yo que sé, por ejemplo, 8 euros al mes... Pagas 50... Pues a lo mejor te toca un poco la moral. O si no pagas X en publicidad, no llegan tus tweets. O Instagram mañana cambia el algoritmo y te vas al garete. Entonces... Yo abogo por las marcas y muchos les, les fallan porque mira, aquí yo voy a tirar para pa, pa mí ¿eh? por el email marketing, no lo no hacen bien, tío. O sea, yo Pero, ahora no. yo ahora mismo estoy haciendo un mini curso ahí de gente para que aprenda a hacer email marketing de con, con cero, o sea, te haces ahí, te cuentas tu cuenta y te empiezas a, a intentar tener base de datos y a través de tu página web empiezas a vender. Pero.. Sí. Porque las redes están guay. Eh, no, eh, a mí me encantan. ¿eh? Yo, por ejemplo, soy muy de TikTok. ¿eh? Me, uh -huh. me, flipa, me flipa TikTok como un algoritmo, tío, te puede atrapar horas. ¿no? Uh -huh. O sea, pero es así, el email marketing. Pero lo que dices tú, el community y demás, y wow, es un currazo. Es que en el fondo luego te llevará mucho tiempo, ¿no? No, te lleva, te lleva tiempo. A veces en determinados momentos no desconectas, que eso es lo peligroso para nivel claro. de salud mental, ¿eh, Rodrigo. Claro, ese es claro. el gran problema. Y es decir, claro. Yo quiero desconectar un fin de semana y no puedo porque es verdad que hay una exigencia de... Claro, si sale algo muy tal, que has de aprovechar y al final también la empresa te exige, oye tío, te he pillado a ti porque eres creativo, porque eres gracioso, porque eres no sé qué, porque eres chisposo, si sale una noticia de la que está hablando toda España... Tienes que estar ahí. Publiques algo, tienes que publicar algo y te han contratado para eso, ¿no? Claro. Entonces al final eso es así. Y tienes movimiento de razón con el tema de Twitter, porque además en los más no para de sacar cosas. No son 8 euros, son 11 para empezar. O sea, bueno, decir, no, no, no, no, no lo sé, no lo sé porque, no, por no, no, no, pero, pero por, te lo digo uh, por eso, porque dijeron sí, sí. que era eso y ahora es lo otro, ya no son 8, bueno, ya son 11. ya lo va a quitar. No, y ahora ha dicho que el que no pague... Sí. Eh, hay dos pestañas en Twitter. Una es la que pone el siguiendo, es decir, que te sí. sale el contenido del siguiendo y hay otro que es el para ti. Sí. Ya ha dicho que el que no pague en el para ti no va a salir. Y ya ha dicho que el que no pague no va a poder responder encuestas. Es decir, Olo. ojo eh, a Dalit de la, de la libertad de expresión, él decía que compraba Twitter para la libertad sí. de expresión. Sí. Bueno, ya lo vemos. Y pa, no pa va a dejarme no, Para claro, monetizar. Claro. Claro, claro. Eh, Hostia, eso no lo sabía. ¿eh? Pues esto es una, son noticias recientes. Claro, ahora la gente, claro hay gente que vive de sus redes sociales, lo cual es una esclavitud absoluta claro, esto claro. pasa también con Instagram que te claro. banea la cuenta, te banea la cuenta te la, te la bloquea, claro, te, te, te jode vivo o sea, tú imagínate que tú tienes 100.000 seguidores y uh -huh. vives de eso porque a ti todas las marquitas te pagan ¿Qué? haces una promo, haces un no sé qué y sin entender por qué te cierran la cuenta uh -huh. Instagram no te contesta a mí me han llegado avisos de cierre de cuenta porque es verdad que yo no me daba cuenta y publicaba a veces cosas que no tenía que publicar uh -huh. El, eh, a mí la del virus me decía... Me bloqueaba publicaciones porque me decía que eran antivacunas. Dijo, eh, no te jode, O sea, quiere decir, si soy el virus, ¿cómo, ¿cómo no voy a ser antivacunas? Pero claro, es decir, el algoritmo de Instagram no claro. entiende la ironía. Claro. Que te bloquea, que puede bloquear la cuenta y ahí no te contesta ni Dios, eh. Detrás claro. de Instagram no hay nadie. Hay, hay bots, de verdad, de verdad que no hay nadie, ¿eh? Sí, Entonces, bueno, se habrá sí, sí, porque, bueno, hay gente que es experta en recuperarte sí. la cuenta cuando te la hackean o cuando, te. bueno, o que alguien le, te denuncie la cuenta porque se ha cabreado contigo y te denuncia la cuenta y consigue Pasada. a cuatro, oye, vamos a denunciar y te la cierran. Y dices tú, pero ¿por qué me cierras esto? No, pues que claro. se han quejado cuatro. Dice, tío, claro. Si tengo 200 mil seguidores, cuatro, ¿qué me estás contando? Correcto. Pero claro, hay gente que vive de eso. Entonces, es verdad lo que tú dices, que al final depender solo de eso, claro. y como marca también, ¿no? O sea, al final tú como empresa dependes de lo que pase en redes sociales. Uh -huh. Bueno, un día un community mete la pata, publica algo que no tiene que publicar, te cierran la cuenta y estás, estás fastidiado Pero bueno, ahora por ejemplo todas las marcas uh -huh. están obligadas, yo las que llevo les he dicho Tenéis que, pagar, ¿no? Tenéis que pagar Twitter Blue, es que no nos queda otra, claro. es que si no el algoritmo no te va a sacar Entonces, eh, si sí, Elon Musk nos ha obligado, bueno pues sí, hay que pagar yo A todos les digo, hay que pagarlo porque es que no nos queda otra, yo no lo voy a pagar como COVID Claro. bueno, de momento, no lo sé, ya veré eh, si, me, si me reporta alguna cosa en el futuro, pues a lo mejor lo hago pero, pero las marcas lo tienen que hacer, tú no puedes estar así sin tu tica azul y sin salir en el, en el para ti, porque a ti te interesa que tu marca salga claro, no, no, está, está claro pero es, es un nuevo, es lo que dices tú eh, Twitter cuando lo compró el León Más sí la, él vio una fábrica de empezar a ganar dinero porque Twitter estaba guay lo que decían pero no monetizaba casi nada, entonces ha dicho eso no. sí. No, esto está guay, pero voy a empezar a monetizarlo como sea, y así está. Pero a mí Twitter, no sé si... a Twitter me, me. Yo tuve Twitter hace cuando empezó, y me. me era todo el, las redes y todo eso, era esa época, y empecé y, y tuve que dejarlo porque estaba sobreinformado. O sea, yo veía el telediario y ya había visto la noticia por 20 sitios. Eso hace, yo qué sé, cuando empezó Twitter, y lo dejé. Y luego, lo, por el tema de copyright, que lo he usado pero no me llega a gustar mucho, me satura, porque pff, luego la, la calidad de la gente que atraigo o viene para bichear no, no es gente que compre, en mi sentido de, de lo mío, ¿eh? claro, sí, sí, si eres sí, que sí. Si eres Kentucky o eres yo que sé, es, es obvio que tienes que estar ahí, pero igual que en esa, en todas. Correcto, correcto, has de estar en todas, sí, sí, sí, sí y además es algo que, que es cambiante, porque van haciendo redes sociales y, y las marcas se han de meter ahí, ¿no? Y... y... Y es así, y es así. Pero bueno, o sí, sea, a mí Twitter me gusta porque es la red social, es la primera en la que te enteras de todo, es donde sale todo al principio. Sí, o sea, si tú sí, estás sí, en Twitter, es, es donde te vas a enterar eh, de todo. Está el diálogo, está el humor, no sé. Yo creo que hay, hay tanta gente tan buena en Twitter, tío. Y, sí, sí. O sea, bueno, yo a veces yo, veo, yo, yo veo tutoros que, que, pues eso, ¿no? Y dices, pero coño, tío, esta gente eh, es, es gente eh, realmente brillante, excelente, ¿no? Y, y... Sí, sí, yo, yo, yo leo, yo, todas, muchas cuentas de las que has dicho tú antes, yo sigo muchísimas de esas y es que te mueres de la risa porque encima también son muy de humor negro y de muy de crítica social y te enteras de Exacto. todo, pero, pero claro, con una sonrisa, decir, menos no mal que aquí hay sí. gente que, que se lo ocurra con, con humor. Sí, sí, sí. sí Pues sí, sí, yo, yo un a mí Twitter me, me genera un poco de adicción, ¿eh? tengo, tengo etapas, ya te digo, ahora llevo una etapa un poco como de, de, de descanso. Porque también va bien, eh, tío. O Al sea, final es un nivel de saturación eh, claro. heavy, pero genera, crea un poquito de. Crea un poquito de, de adicción. Te mete, yo creo que te mete dopamina ahí. Claro, sí, eso, sí, sí, eso, está, eso está demostrado. Eh. De hecho, el tema de, por ejemplo, la lucecita del móvil de notificación, eso te, te da dopamina. Te se crea dopamina de, de. Sí, los likes. Y, y los bueno, likes y, también, tío, sí, sí, claro, sí. Claro, los sí. likes dopamina. Y. De hecho, se llegó. No sé si fue en. Lo llegaron a prohibir en Instagram que llegó un momento que querían quitar que no sabías cuántos likes tenías o algo así para que la gente no se estresara y demás y tal. Hombre, yo creo que tu idea de hacer un libro de salud mental es espectacular y sobre todo en la juventud, ¿eh? Porque yo veo títulos de gente Instagramers y tal que sí, sí y luego están quemados y no, no pueden con su vida, enganchados, adicciones y demás que... Tiene que pasar factura, ¿eh? Y tanto, bueno, y los streamers, ¿no? El ah, tema de claro, Twitch, ¿no? Claro, es otro claro, tema emergente. Claro. Que cada o sea, vez hay más streamers y, y, y, y streamean 12 y 14 horas al día. Claro. Eh, ¿no? Esa idea, ¿no? De que ganan mucha pasta, que la ganan, pero ganan cuatro o cinco, ¿no? Esto es un poco como los futbolistas, ¿no? Ahora claro. todo el mundo quiere ser streamer. Claro. Antes todo el mundo quería ser futbolista y ahora todo el mundo quiere ser streamer. Y encima ahora los streamers han creado una liga de fútbol esto es la Kings League, ¿no? Es, claro, ya es, claro, ahora ya es, claro, pero, ahora ya tengo el combo perfecto, ¿no? Es, claro, pero es que el otro día el otro día estuve viendo los datos de la Kings League o sea, sí. llenó, llenó el no -camp, llenó pero el en, en cero coma y no sé cuántas más entradas ven yo en streaming entonces claro, decían que jiji jaja el fútbol y no sé qué se lo van a comer con los pies, porque ves ahí han claro. matado a gente normal que Eso puedes es. ver en tu casa jugando el fútbol en el NoCam, Camp, entonces dices hostia la tele, fue pues yo que sé. Decía, la tele va a morir y dije, pues hombre, no va a morir porque España tiene una media de edad de 70 para arriba, o sea, claro. una media, una media de esperanza de vida de 90 años y los abuelos no van a ver Twitch, van a ver Sálvame, ¿vale? Correcto. Pero, pero es, es verdad que las jóvenes no veían tanto la tele y ven Twitch, porque lo ven todo en Twitch. Pero también es verdad que el otro día iba y yo creo que ya leí que estaba hasta en los cojones. De, de bueno, estar. es que es difícil. Yo creo que debe ser súper difícil soportar esa presión. El otro día no. leí algún tuit de Ibai de todo el tema de, ¿no? De, con el tema de, de que le habían criticado en un artículo por, por promocionar un menú que no era muy saludable, ¿no? Y entonces hacían. Se hacían écotas. No, pero claro, es que debe ser, debe ser como bastante, bastante duro. De todas formas, a mí también me hacía gracia. Yo creo que la tele tradicional no morirá. No, no. Eh, como otras muchas cosas, pero eh, porque de hecho, Ibai, que es el más conocido y a mí me cae muy bien, sí. eh, el tío ha... Ha traído cosas de la tele tradicional a Twitch. O sea, sí. este tío al final ha hecho las, cam las campanadas con Ramón García, ¿no? Que claro. Es, es un clásico hombre. de la televisión. Claro, es hombre, aquí... Pero porque Ramón García estuvo ahí muy listo. O claro. Sea... Pero que o sea... al final dices, hostia, sí, pero estás cogiendo lo clásico de la tele y te lo estás llevando a Twitch. Es decir, que al final aquello claro. no morirá, porque, ¿no? Bueno, y se planteó hacer el Grand Prix, ¿no? Sí. El Grand Prix del verano, sí, sí, que era muy divertido y tal, y no sé qué. Bueno, no sé, ¿no? Que al final yo creo que, que es difícil a día de hoy, sobre todo por también lo, por lo que tú dices, que muera la tele tradicional. Pero bueno, es verdad que los jóvenes eh, pues no la usan. Claro, los jóvenes no ven la tele, ven Twitch. O sea, yo por ejemplo, yo, yo no veo la tele. Yo, eh, yo tampoco... No, o sea, nada, yo solo veo Netflix, HBO, tal, pero la tele no la veo nunca. De hecho. La tele de eso de a las nueve empieza esto. Eso no lo haces ya. Es imposible. Na, na, claro, o sea, yo si me entero de noticias o historias es porque lo he leído en Twitter, lo he leído en no sé dónde, he visto un vídeo aquí, he visto un vídeo allá, pero o, o en, en periódicos online, pero yo no veo, yo no consumo televisión. Sí, sí, Entonces sí. es una cosa que, que habrá cam, cambiará mucho, pero bueno. Y por cierto, hablando de cada novedad, tú, la inteligencia artificial, ¿qué opinas? Estás Buah, tío, al tanto, estás estoy, al tanto. estoy muy poco al tanto, pero sí que ¿Sí? estoy leyendo de que no el chat el chat el... ¿no? el... GPT sí. exacto eh... bueno no un poco un poco el miedo no a, a que se sustituyan un montón de oficios no por la inteligencia sí. artificial claro. que te crean contenidos como súper rápido tal claro, eh... claro, claro, no estoy claro. muy metido voy leyendo alguna cosita he visto alguna cosita y tal uh -huh. eh... bueno sí, yo sí. creo que ahí hablamos mucho todo eso de que el que no sea creativo se va a ir a la mierda porque para hacerlo que todos, una inteligencia artificial lo va a hacer más rápido y sobre todo más rápido. Entonces, ya, lo, lo que sea plano lo va a sacar, va a sacar un robot mucho claro, más rápido. Claro, ¿no? pero lo que están diciendo que mucha gente, que yo sí que estoy muy metido y lo sigo mucho, sí que mucha gente es lo que dice que eh, estamos en la era de un nuevo paradigma. ¿eh? O sea, claro. a, ese, a ese nivel, o a sea, un nivel revolucionario de, de nuevo paradigma, dimensión... Creo que en tu caso tu profesión no, evidentemente no se va a perder porque el, no. el contacto humano se necesita y es necesario. Sí, Pero sí, sí. Me, me gusta mucho el tema este que has dicho de la salud mental porque es que va a ser un, va a ser una barbaridad. ¿eh? Bueno, yo creo que es, que, eh, es, es probablemente de, de las cosas más emergentes que hay ahora y se ve. ¿eh? Sí, o sea, sí, se ve. Yo en mi trabajo lo veo clarísimamente que estamos en un momento crítico donde está todo absolutamente colapsado todos los servicios de alimentación están... y creo que es que es una profesión que debe un poco incluso evolucionar y que es absolutamente emergente, o sea, es decir, claro. yo creo que ahora mismo no hay psicólogos y psiquiatras sin trabajo es imposible. Ah, no, no, bueno y... Tienes que ser malísimo para Y de sin de, Claro, de hecho, bueno a raíz de tu, de, de la pandemia o sea, todo eso se multiplicó, o sea, la gente que estaba sola, que no tal, la convivencia con tu día a día de personas y porque tú si tienes un piso, un chalé, una adosado y vale, pero si estás en un piso de 40 metros cuadrados con la familia, el perro y demás, se, se quedan conflictos, ¿no? Hombre, la convivencia es muy difícil, eso ya, ya se sabe, convivir sí, es sí. muy complicado. Y la pandemia es un desencadenante, está clarísimo. Claro, no, no, pero está claro. Pues oye, COVID o Mario, que nunca, nunca no te sea. he dicho el todo el rato el nombre, pero yo creo que ya llevamos un buen ratejo, madre mía, una horita y algo, está muy bien. Así que nos vamos a ir despidiendo. Si quieres decir algo, colofón, spam de valor, como digo yo, aunque ya he dicho ahí posibilidad de libro, alguna cosita en mente, lo que quieras decir, es tu momento. Bueno, no, no, no, no. yo, que, yo eh, me adhiero a lo que decía al principio, a mi vida de corona, de, de no hace, de no pegar un palo al agua, tío. Yo, como la monarquía, tío. Virus monarca, tío. El virus emérito. Me encanta esa, tío. Mira, esa sería, esa sería tu, tu mutación, ¿eh? Exacto. El vir, virus Abu Dhabi. Exacto, ahí estamos, ahí estamos. Pues nada, oye, un placer y me ha encantado la entrevista y supongo que a la audiencia le va a gustar muchísimo así que nada muchísimas gracias por tenerte aquí ¿eh? gracias Rodrigo a ti cuando quieras chao chao un saludo un abrazo un abrazo ver, chao, chao.